Amigos cómo se encuentran Que tal sean bienvenidos A un nuevo video para nuestro canal Ya lo tenemos acá. Este es un Sony Xperia Gente que hoy vamos a eliminar la cuenta de Google En este caso viene a ser un Sony Xperia XA1 Ultra Bueno gente Como primer paso hay que hacer lo siguiente Hay que conectarse a una red Wi-Fi Ya que siempre lo hemos hecho con Con ese método para poder, en este caso vamos a comprobar que tiene, un, tiene una red wifi listo, vamos a comprobar gente que este teléfono nos pide cuenta entonces para que no digan que uno de repente le está engañando les, o está inventando cosas que no va con ustedes a propósito, aprovechando el tiempo, un saludo para toda mi gente que me está apoyando, gracias a ustedes gente, los quiero mucho y bueno pues, estos videos van dedicados para todos ustedes, espero que les sirva para aquella persona, yo siempre le he dicho, que quizás no tiene el dinero necesario para comprar una box o algo, bueno gente, yo por lo general yo trabajo un servicio técnico, listo gente, ahí podemos ver que nos se ha restablecido el dispositivo y para la, ingresa la cuenta, bueno vamos a dejar eso de atrás y vamos hacia el inicio gente todo inicio acá vamos a ubicarnos en la opción donde dice emergencia más explicado más claro no puede haber gente vamos acá donde dice información de emergencia doble clic lo damos acá en el ápice listo lo damos acá en continuar lo damos acá en contactos listo gente lo vamos en agregar un contacto Listo, no, no nos aparece nada absolutamente acá gente Pero es muy práctico esta fórmula ya que nos va a funcionar En este caso vamos a chequear que tenemos wifi Se desactivó nuestro wifi se volvió a conectar, listo Ahora que vamos a hacer en la lupita Listo gente, ya da, una vez que damos en la lupita acá en la parte derecha Tenemos estas tres rayitas, le damos ahí Ahora vamos a la opción de más listo gente, damos en el drenaje donde hay un más y el drenaje listo, listo ahora una vez que estemos acá en esta página vamos a dar los tres puntillos en la parte de arriba y lo daremos en acerca de, listo gente vamos a llegar a esta parte, vamos a ir hacia el fondo y vamos a abrir esta opción que dice open source, licencias, open source abrimos te va a abrir una pantalla o algo así, no, no importa gente normal, eso es normal, vamos a seleccionar un momento con el dedo en la parte de acá puedes seleccionar un texto. Listo. Ahora le vas a dar en compartir. Ahora gente, ¿por dónde vamos a hacer el proceso para que nosotros poder hacer, eliminar la cuenta? Vamos a dar en mensajería en este caso. Listo. Vemos tampoco que no nos aparece ningún tacto. Vamos a dar simplemente en el lapicillo. Y bueno, una vez que estamos en la parte de arriba, el, está palpitando la letra de escribir. Vamos a ingresar un número. El 112. Ahí nos dice enviar al 112. Listo lo damos ahí, borramos este texto gente borramos, listo y ahora vamos a ingresar el siguiente las siguientes palabras que sería youtube youtube en este caso sin espacio punto com, sin espacio gente ya listo, enviamos ya lo tenemos ahí ahora por ejemplo, yo les pongo un ejemplo si damos en la parte de arriba donde está el iconito de llamadas también podemos acceder mediante un código no que nos lleva a estadísticas de uso y eso pero gente esto no nos funciona porque el teléfono empieza a llamar bueno si sí nos ha funcionado como ustedes pueden ver si sí no se ha funcionado pero yo lo voy a hacer con el otro método más rápido ya para ya no estar haciendo eso borramos entonces esto damos hacia atrás también funciona ojo gente con ese método y nos ubicamos en esta parte abrimos este de youtube listo gente Ahora nos lleva directamente a Chrome. Como ustedes pueden ver, aceptamos con listo y ahora ya podemos acá descargar las siguientes aplicaciones. Pero como tú puedes ver, el wifi fi está que se me va. Pero bueno, voy a continuar con eso. Yo, eso no me puede detener. Voy a descargar lo que sería Google a con, con 8.1. Ahora vamos a, a esperar a que se conecte nuevamente. 8.1 punto 1 listo esperamos que cargue vamos a esperar de la primera opción gente de la primera página perdón que tenemos ahí nos vamos hacia acá hacia el fondo esperamos que se nos conecte no sé cuál es el problema del wifi que está teniendo pero de cada un rato se conecta le damos ahí listo nos vamos nuevamente download nos llevará media mediafire cerramos damos download listo en este caso no sé si se ha perdido la conexión gente Hay que tener mucho cuidado con el wifi Hay que conectar, para reconectar, continuar Permitir y descargar Aceptamos rápidamente En la parte de abajo abrimos gente Si es que nos carga de forma rápida En este caso se nos ha ido Nuevamente el wifi, vamos a esperar que llegue O caso contrario es que no pueden hacerlo Con wifi, lo pueden hacer con un chip con datos gente Eso no tiene ningún Vamos a ir a descargar, a ver Ahí lo tenemos descargando el problema de mi teléfono, del wifi, no es que esté mal el teléfono, gente, sino que... O no se descarga la aplicación, sino que el wifi se va por cada momento. Entonces vamos a esperar ahí que se descargue, gente. Ojalá se descargue para que pueda continuar con el proceso. Listo, listo, van, listo, gente. Se ha descargado. Abrimos. Activamos orígenes desconocidos de Chrome. Listo. E instalamos. Ahora sí vamos bien, gente. Finalizado nuevamente se vuelve a ir wifi no importa pero ustedes conexión a red wifi cercana acá lo que voy a hacer es descargar la siguiente aplicación que sería quick shoot maker maker gente vamos a descargar esa aplicación de la primera página rápido yo en este caso última versión descargar listo ahí se van a ido el wifi no sé qué problema tiene gente el teléfono, pero vamos a ver, aceptamos. Pues vamos a descargas para ver cómo va la descarga. Listo, abrimos. En este caso, gente, este Quick Chocu Maker no está funcionando, gente, de nada nos va a servir. Entonces voy a descargar el otro video de otra página, ya, porque no, ese Quick -Maker no está funcionando. A ver, vamos acá. Voy a descargar de acá de la página de ID de, de descargas. Ahí está. Descargar APK Descargar Nos dice ahí Que se ha ido el internet Nuevamente nos reconecta Aceptamos Descargamos y vamos a esperar gente Acá en descarga nos vamos Ya se nos ha descargado Y este Quick que si va a funcionar gente Entonces lo instalamos rápidamente Esperamos que se conecte wifi gente Mientras tanto nosotros le vamos a abrir Listo Ahora lo que vamos a hacer es ir a la opción administrador de cuentas de Google que lo tenemos acá. Y le vamos a dar ingreso correo y contraseña en esta opción de la parte de abajo. Listo. Esperamos nuevamente que se conecte gente. Tengo problemas con Wi-Fi pero eso no, no me detiene. Espero que se conecte. Lo doy en pruebe. Y le vamos acá donde dice acceso al navegador. Listo. Aceptamos. Y acá ya vas a poner tu cuenta de Google amigo. Por ejemplo yo voy a colocar mi cuenta de Google. Estamos en siguiente gente. listo colocamos la clave chequeamos que tengamos wifi le damos en siguiente listo vamos a esperar esperemos que no se vaya wifi listo gente en este caso dice que no se ha podido acceder es por el problema del wifi gente entonces vamos en siguiente a ver vamos atrás nuevamente accediendo listo en este caso ya se accedió pero vamos a ver acá, por si acaso, si es que en este caso yo voy a ingresar nuevamente. Ya. Entonces voy a ingresar nuevamente. De repente por AOV no se ingresó, pero tienen que hacerlo. Yo obviamente estoy haciendo este proceso por el problema que tengo con el wifi, y gente. Pero ustedes no pueden hacer eso. Y aquí ustedes van a tener una buena señal. Ahora sí ya nos ha ingresado nuestra cuenta, entonces. Listo, gente. Una vez que se cierre esa pantalla, bueno, vas a ir hacia atrás y vas a reiniciar el teléfono. Vamos a reiniciar entonces, y eso sería todo, gente. El proceso en este caso para este modelo, lo que es, viene a ser un Sony Xperia XA1 Ultra G323, Android 8. Entonces, gente, también voy a hacer un video cómo pueden ustedes o sea formatear este teléfono obviamente este no entra recovery pero yo estaré haciendo un video muy importante para que puedan ustedes formatear este teléfono bueno amigos ya acá vamos a conectarnos a un wifi nuevamente aceptamos todo configurar como dispositivo nuevo listo ahí se nos está reconociendo la cuenta esperamos que no se nos vaya el wifi un momento cuenta agregada le damos en siguiente y eso sería todo el proceso amigos para que ustedes puedan eliminar la cuenta de este teléfono Veamos ahora no Omitir. Aceptamos términos de Google. Listo. Ahí ustedes pueden ver. que ya está listo. Todo el teléfono ya está desbloqueado. En este caso vamos a cancelar esto. No gracias. Ahora no. Omitir. Y eso sería todo amigos. Nos vemos en un próximo video.